El Ayuntamiento inició un operativo de bacheo en diferentes calles y avenidas de esta ciudad de San Francisco de Macorís Con motivo a las festividades navideñas La información fue ofrecida por la ingeniera Stephanie Negrín Encargada del Departamento de Obras Públicas del Cabildo Local Vamos a realizar, va a ser aquí en la Caonabo, en el patio si Dios quiere eh, por, el, por el Parque del Alcoiris y por los bomberos y una parte de la libertad Aquí estamos trabajando lo que es limpieza ahora mismo y ya estamos eh, pasando lo que es la carpeta asfáltica. ¿Cuántos Bueno, no se puede decir cuántos kilómetros son. ¿Qué bacheo? Es, bacheo. ¿Qué bacheo? es bacheo, son tapando hoyitos simplemente. Sí, ¿se la ciudad? Seguiremos en la ciudad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.